Eso creó un revuelo inmediatamente eh, sí. que activó a todo el mundo, sobre todo con, con cierta incertidumbre, porque cuando yo vi la información, yo fui el primero que dijo, oye, pero esto podía ser otra pandemia dentro de una pandemia. Claro, una pandemia porque, eh, eh, económica y mortificadora, claro, porque imagínate, tu un familiar. A un paciente que hasta el momento eh, se ve determinado que cuando llega un paciente y se, le, se determina que tiene COVID, pues automáticamente eh, tenía cubierto el 100% de cobertura entonces tú decirle a este país donde la gran mayoría eh, tiene eh, por ejemplo, se nace no, y que, tiene el plan que llegó, básico, llega un momento que la, claro, la, el 80% de las camas del país eran COVID, claro, entonces <ríe> le, le está diciendo, eh, llega y muérase, sí, sí, sí, entonces sí. Está, lo están sentenciando, pero qué bueno que eso, pues inmediatamente, automáticamente, pues el, el mismo gobierno, pues se activó y parece que llegaron sí, en no. las negociaciones, se pusieron de acuerdo y dejaron sin efecto la, la, esa medida. La responsabilidad que han, que han tenido los gobiernos pasados y al fin, en esta pandemia el gobierno presente han sido adecuados. Se puede decir que ellos tomaron han tomado en cuestión la salud. Eh, como algo prioritario y eso no se le debe no se debe ser mezquino ni nada de eso el pasado eh, gobierno el pasado ministro de salud pública Cárdenas que fue el que aguantó los golpes se fue el que, ese fue el que prácticamente eh, era la cara de, de, de, de, la, de la pandemia donde uno en la mañana eh, lo veía a un señor muy preocupado y sobre todo con la, con la firmeza con que hacía su... Sí, pues tenía la su encomienda proceso, de y, dar la orientación, y, dar la información de lo que había pasado. Y, lo, y, lo y el que proceso de la pandemia, de, de lo que es el Ministro de Salud Pública, fue una, un manejo eh, excelente, como se podría decir. Yo creo que no se puede ser eh, mezquino, no se puede ser... Eh, no ver las cosas como son Ser justo Ser justo sí, de los sí. primeros y En el caso de Que sigue eh, Plutarco Aria También que fue Y para mí un, un, un individuo, un médico No es porque es mi colega Yo soy médico y, y no es porque dicen Que los bomberos no se pisan la manguera Pero el que conoce a, él, a este señor Sabe de, de la De la transparencia Y la honorabilidad de él y eh, lamentablemente eh, hay decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista del Estado que no son a gusto, sino que son órdenes que y son eh, condiciones que pueden atraer un momento de incómodo en cualquier situación y por eso eh, puede ser que el caso del, del doctor eh, de la institución actualmente, Víctor, no tenemos Ministro de Salud Pública si esto todavía no se ha actualmente anunciado. no tenemos ministro porque no a se ha menos, anunciado a menos, a menos que en las últimas en las horas últimas horas, en la mañana que haya fluido habían, habían dos o tres eh, candidatos entre ellos yo pensé que el que uno de los, de los escogidos fer, sería el señor, el doctor, eh, infectólogo Félix Iglesias que es uno de los, de los candidatos a ese puesto eh, pero vamos a ver eh, pero necesitamos que que el ministro tome las riendas de este de, de, de pues, proceso yo, yo asumo que, que en el día de, en el transcurso de la del día de hoy pues se anunciará de manera oficial quién será el nuevo ministro de salud quien sustituirá al doctor Plutarco Arias que como ya es eh, todo el mundo sabe pues el antes de la de la locución del presidente de la República pues fue prácticamente eh, destituido, destituido sí. del cargo, así que estamos a la expectativa de quién va a ser el nuevo eh, ministro de salud pública en medio precisamente de Mira, esta la, para situación. Para mí, y lo, lo señor que que vive, que vive como es eh, eh, un mensaje también, un mensaje eh, subliminar. En, no, en cuanto eh, sí, a, al. Sí, es un mensaje no, a los no otros solamente, ministros. Sí, no, no, no solamente al ministro, al futuro ministro sí, claro. a los futuros ministros que, que, que vayan a tener la responsabilidad de estar al frente de esa cartera Quiere o sea, decir. También la, la, la, la, la cadena, llámese a los viceministros y todos los funcionarios que tengan eh, res, la responsabilidad de manejar recursos. Uh -huh. De manejar recursos. Y de ser. Prestarse para ser intermediario para que otros, tal vez usted, el que menos se pudiera sí, beneficiar, sí. El, que se enteró, pudiera el, ser, el que se enteró de último, y pudiera ser el más perjudicado Exacto, ante por... una acción eh, que se pueda llevar a cabo. O sea, ese es otro mensaje. Eso es otro mensaje. Cuando dice el presidente, sí. eh, aquí ya definitivamente no hay impunidad. No, no, no. No hay impunidad. Ojalá, ojalá que ciertamente no haya impunidad. Y no haber impunidad es que no hayan vacas sagradas. Sí. Para que no hayan personas que se blinden De tal modo que no pueda Llegar Mira, eh, mira, la... mira, lo, que pasó, mira lo que pasó En el pasado gobierno Los gobiernos pasados del, del partido de la liberación Dominicana O de los gobiernos pasados ¿verdad? A hablar, Pero los gobiernos pas de la, del, del sí, porque, Yo voy a, eh, voy a eh, hablar específicamente tesis. del PLD Porque el PLD Sabemos que tiene dos Organismos que son los encargados Que son La cara que son el PLD los demás es eh, bulla y cosas, que son el Comité Político y el Comité Central. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, todo, durante todos los gobiernos, prácticamente si se diferenciaron dos o tres ministros de los, tres, de, los, de los gobiernos del PLD, son muchos. Eran las mismas personas que ocupaban los puestos y ocupaban lugares, porque era, eso es un, eh, el Comité Político y el Comité Central, Elegía, ellos elegían a dónde iban a estar. Era difícil sustituir o quitar a un miembro del Comité Central de un cargo. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que está pasando? Son los un, el único partido que tiene dos organismos fuertes, potentes, que, les, que, el, que el, mismo, el, mismo, eh, el mismo presidente está sometido a ese organismo. ¿Tú entiendes? Lo, ahora no. Es diferente, los demás partidos no tienen ese, ese tipo de, de organización. Esa estructura. Esa estructura. Entonces son más fáciles de, de ser sustituidos, de ser, de, de vigilarlo, porque no solamente en, en esa estructura que se estaba dando, se daba en el pasado gobierno, es que aunque se daban cuenta de las irregularidades, por cuidar la falda y cuidarle la honorabilidad al partido... Eran omitidos. El asunto es serio. ¿Entendido? Pa, para Para ser para <ríe> hacer, para, para hacer un poquito más práctico, es como si un miembro del comité político te asigne a usted ministro de tal o cual cosa. Es como, si como si tú lo hubiese ganado. Como sí, si no, no, porque yo compré ese ministerio. Claro. y por tal razón, yo tengo 3, 4, 5, a, 6 años. A, a mí partidos. que déjame que, te, que se vaya el partido Que uno de los cuestionamientos que se le hacían A los gobiernos claro. pasado precisamente era oye Que un ministro te duraba 6, 8, 10, sí. 12 años Por eso que, es que están pensionados Víctor pero si, la, pero si ustedes ven eh, Ahora mismo Entonces se, se hacían tan fuertes Hacían una estructura tal Que era difícil tú eso poder está... acceder A esa estructura. Pero que te digo Víctor Hay, hay, hay personas que en, en vez de, de liquidarlo Hay que pensionarlo <risa> No entiendes, creo que eso está ahí, eso, eso, eso, eso se, se sabe y lo que, lo que hemos visto en oficinas es que hay, hay, personas, hay personas y muchos, es más, actualmente más del 60% de los empleados del pasado gobierno están trabajando. Entonces reiterar y recapitulando, ese es otro mensaje que manda el presidente Luis Sabinader con respecto a las acciones y cómo claro. usted debe manejarse al momento. De ser reconocido, de ser tomado en cuenta para poner en sus manos la responsabilidad de estar al frente de cualquier organismo del Estado que sea. De manera que eso también crea ciertas expectativas y confianza en lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Ojalá y que la situación no solamente que siga así, sino que es mejor, mejore constantemente para bienestar de todos. No, hay nosotros. que, que estar vigilando porque no fue ni, ni sacerdote ni monja, ni eh. clérigo que pusieron eh. en, el, en el Estado. Son son políticos igual como pero, los, de que Ay, los que pasaron. Hay que vigilarlo. Pero súmale eso a oh. los casi 20 años. Oh, no, hay que vigilarlo, ¿sú? hay que vigilarlo. si hay que, vigilarlo, que quitarlo, quitarlo. Súmale eso a los casi 20 años, ¿sabes? Si fuera sí, claro, poder. Es, sí, que fuera del pueblo. Claro, exactamente. El hambre, la. la la, la, eh, ¿Cómo se llama eso? Yo me fajé en campaña, a mí me toca. Esa, esa palabrita sale. Y otra, y otra, a mí me toca. Otra frasecita que dijo Luis Benadén: el, el que la hace. La paga. Una frase muy común, sobre todo eh, no, entre nosotros los dominicanos. Creo que lo que se ha hecho hasta ahora con las denuncias y las irregularidades, es usted, eh, para nosotros es novedoso. Para nosotros es algo nuevo. Porque teníamos más de 30 años que no veíamos eso. Para nosotros es primicia. Para nosotros es asombro. De manera que eso es... ¿Eh? Un, A, asombro, eh, que porque eso, eso no se veía. Eso, eso es un, sigue el reto. Que los ministros pasados eran santos, santo, eran personas inmaculadas. Sin embargo, un país que, sola, que todos los días, en todas las encuestas, y en todas las informaciones, en todos los informes internacionales, ponían... Al, a la corrupción administrativa por encima de, de todos los males que tenía la nación, era el punto A1. Así que, <ríe> yo a, me entiendo que a pisar finos, que a pisar <ríe> finos... ¿Viste? Pero tú no entiendes. Eh, sí, claro. Tú no dijiste que todos los informes eran que la, la, la, la corrupción administrativa de este país es al que ahora y siempre ha sido el mayor Ayer, pues, problema. Si estamos encabezando el Estado sí. entre los países más corruptos. Exactamente. Sin eh. embargo... Sin embargo, los ministros aquí eran, andaban con los sotanas y toda la vaina. Entonces, no, ¿cómo eso, se eso, justifica? Eso, yo no entiendo que, que dentro de las encuestas esos organismos internacionales eh, y que hacen la medición, eh, estamos en el país más corrupto. Entonces, sí, sí. dime. Mira, eh, corrupción administrativa, Entonces, eh, eh, eh, ¿cómo es? Eh, cómo se llama? Ciudadana, la Seguridad ciudadana, pobreza. Es, así es que estamos. Entonces. Pero, ¿Cómo va a ser? Entonces, que estamos arriba. No usada la más mínima roncha. En corrupción no, administrativa y un, y un país y un gobierno y unos gobiernos que pasan y ni siquiera ni siquiera un preso, un preso de un ministro, ni siquiera un, una llamada un, una, no la atención. Eso no llamó la atención a nadie. Ni siquiera una sustitución, sí, ni siquiera una sustitución. Eso. Porque entendían, entendía en Sergio, que automáticamente le sustituyendo, sustituyendo estaban ya. Sí, no, no, no. Pero que es lo que